Hola de nuevo todas y todos, en este video vamos a ver cómo publicar nuestro proyecto en pacallis.org. Recuerden que este video hace parte del curso de gestión de dependencias En el video anterior subimos algunos cambios a nuestro proyecto y creamos nuestro primer release o versión estable de nuestro proyecto A continuación vamos a publicarlo en Packages.org para ello vamos a dirigirnos a esta página y si no tenemos aún una cuenta creada vamos a dar clic en crear una cuenta. Nos va a solicitar unos campos mínimos para la creación de una cuenta y una vez la tengamos vamos a dar clic en sign in. En mi caso yo ya he iniciado sesión a continuación para publicar el repositorio únicamente voy a hacer clic en submit y me va a solicitar la ubicación del repositorio. Los repositorios que podemos publicar en esta plataforma pueden estar en GitLab, GitHub, Bitbucket, Subversion o cualquier otra plataforma que tenga un control de versiones. Lo único que necesitaríamos es el enlace del proyecto, voy a copiarlo y vamos a dar clic en check en este caso tenemos algunos pequeños detalles por solucionar en el archivo packages.json en este caso voy a corregir mi nombre de usuario voy a guardar los cambios y vamos a probar nuevamente publicar nuestro proyecto en este caso nos está advirtiendo que ya existen otros paquetes con el mismo nombre y esto es para evitar que hayan copias del mismo proyecto. Como no es un fork o una copia de un proyecto ya existente, vamos a dar clic en Submit para confirmar. En este caso ya tendríamos nuestro proyecto publicado. Sin embargo no está reconociendo que es un tipo proyecto y por defecto nos ha generado un comando de instalación como si fuese un paquete o librería estándar. De la misma manera, nos ha traído los tags que ya tenemos en nuestro proyecto y ha agregado una adicional que se refiere a aquellos cambios que tenemos sin relacionar en un tag. Ya que este paquete es de tipo proyecto, vamos a dirigirnos al archivo compose.json y vamos a cambiar esta información para que se nos muestre el comando de instalación adecuado con el tipo que estamos generando. voy a colocar que es de tipo proyecto y vamos a publicar los cambios vamos a actualizar y efectivamente ya nos dice que es de tipo proyecto y ha cambiado el comando de instalación por último voy a agregar esta información de instalación en el archivo readme.md en este archivo lo único que va a cambiar es esta línea Voy a guardar los cambios. Y ya nos aparecería el nuevo cambio en el archivo readme. Sin embargo, los cambios que he realizado no se encuentran en mi repositorio local. Voy a traer los cambios a mi repositorio local. a continuación voy a verificar los commits que se han realizado, en este caso tendríamos tres nuevos commits, en el último vamos a agregar una nueva versión. Vamos a colocar esta versión como si fuese la solución a un error menor. y vamos a enviar este tag a nuestro repositorio. En este caso ya nos aparecerá el nuevo tag, vamos a crear un nuevo release con este tag, y en packages.org vamos a actualizar para que nos aparezca el nuevo tag. Ya nos estará apareciendo un nuevo tag, y en el README también aparece los datos de la actualización. De la misma manera también podríamos eliminar etiquetas directamente desde Packages.org y esto quitaría las etiquetas directamente de esta página. Sin embargo, la información en nuestro repositorio sigue exactamente igual, ya que este tipo de cambios no afectan a lo que se encuentra en los otros repositorios. La otra recomendación que debemos tener en cuenta es que siempre que creemos un nuevo tag, es importante que lo coloquemos en el archivo chainlock, debido que este archivo nos va a ayudar a controlar los cambios de nuestro repositorio y también nos va a permitir realizar ciertas comparaciones. No siendo más, les agradezco por llegar hasta aquí. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en github como Manuel Gil, en YouTube y Twitter como imgildep. También recuerden darle me gusta a este video, comentar, compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho. No siendo más, nos vemos en el próximo video.